Tres cosas que no me gustan de Photoshop, así es. No todo es color de rosa en Photoshop y te comento las tres cositas que no me gustan para nada del programa. Dale el intro. Muy bien, varias cositas antes de comenzar. La primera es es que he incluido en mis asesorías lo que es la creación de artículos personalizados y te presento mi nueva jarra personalizada. Bien. Si quieres aprender sobre este tema de creación de artículos personalizados, como me ves que tengo personalización en todos los lados, pues ya sabes, en fotoaprendizaje.com, eh, la opción asesoría, pues ya sabes que puedes aprender esto si te interesa, claro. Lo segundo es, es que tenía un tiemposito que no grababa video porque estaba envuelto en lo que es un proyecto personal de lanzamiento, una formación más eh, extensa, por así decirlo, y pues... Um, las clases la daba en instagram eh, más de 15 clases en vivo tengo allá es decir que si quieres saber de qué se trataba el tema pues ya sabes que puedes hacer a mi instagram y ver todo ese contenido completamente gratis que tengo para ti ahora sí no me lío más y comienzo bien la primera cosita que no me gusta de photoshop es que photoshop no me permite previsualizar la transparencia cuando copio y pego fielmente un archivo en formato png no sé por qué no hace esto porque al programas como microsoft word o powerpoint lo hacen sin ningún inconveniente entonces yo tengo que descargar la imagen en formato png y luego entonces abrirla en, en photoshop o arrastrarla pero directamente desde el navegador no me lo permite si intento hacerlo pues se coloca como un fondo negro a donde debiera de haber la transparencia, entonces esa es la primera cosa que no me gusta lo número dos que no me gusta es que Photoshop los procesos de 3D y edición de video, animación lo corre muy lento, entendemos que es un programa que ese no es su fuerte, sin embargo con procesos básicos o simples en cuanto a animación y edición de video podemos que el programa Está un tanto forzado lo que no me anima a mí entonces a lo mejor si quiero utilizar este programa con mucha frecuencia en este tema de edición de vídeo pues no hacerlo y trabajar con un programa propio con esta temática como davinci o como premiere y finalmente la cosita número tres que no me gusta es que en photoshop yo no puedo utilizar otras nubes para guardar mis datos Plataforma como Edmodo me permiten hacer eso, que yo puedo gestionar mis archivos en diferentes nubes. Photoshop se limita mucho a lo que es la Creative Cloud y si tengo un plan de 20 GB, por ejemplo, y se, se me llena ese plan, pues ya tengo entonces que ir depurando fotos que tengo guardadas en la nube. Y hasta aquí las tres cositas que no me gustan de Photoshop. Escríbeme en los comentarios cuáles son las cosas que a ti no te gustan y espero que este video te haya gustado. Dios te bendiga mucho y chao chao. ¿Mm? Dime. Ajá, ¿por qué tú no de caso? Búscale, entonces. ¡Gracias!